Tutoriales Interlaus News presenta Cómo convertir PDF a Word sin programas. Hola amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar a convertir un archivo PDF a Word sin programas utilizando el servicio gratuito de SmallPDF. Comencemos. Para ello vamos al buscador y escribimos emol pdf. Hacemos clic en buscar. Acá vamos a hacer clic en la primera opción. Buscamos pdf a Word. Hacemos clic. Acá dice pone aquí el pdf, elige un archivo. No es necesario registrarnos para utilizar el servicio de este programa. Vamos a hacer clic acá, yo en mi caso el pdf lo tengo en el escritorio, hacemos doble clic, ya se está subiendo, de esta forma vamos a poder utilizar el contenido del pdf, editar el texto, ya se está convirtiendo, esperamos. Y ya podemos descargar nuestro archivo convertido a Word. Hacemos clic en la flecha que está para abajo. Ya se está descargando abajo y se está abriendo el Word ya convertido. Y acá simplemente hacemos clic donde dice habilitar edición y ya podemos editar nuestro PDF. Utilizar el contenido, editar el texto, como queramos. Muchas gracias amigos, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta like a mis videos, hasta la próxima.